En este módulo vamos a continuar un poco más con la urbanidad en familia, adentro de la casa. Consideramos muy importante la educación en los hijos dentro de la casa porque es lo que va a generar al final mejores ciudadanos, mejores empresarios, mejores profesionistas y finalmente, y ojalá, mejores políticos. Miren, en la casa las relaciones deben estar siempre bajo un común denominador que se llama amor. Las relaciones entre hijos y cónyuges deben ser siempre amorosa, ¿Por qué? Porque por esta vía amorosa es como los niños van a introyectar mejor cuáles son las reglas escritas y no escritas para llevar una vida armoniosa y fructífera. En este tipo de educación amorosa, lo que cuenta muchísimo no es tanto lo que se dice Sino el cómo se dice Considerando que el lenguaje corporal o paroxial Es tanto o más importante que el lenguaje verbal Uno siempre debe tener cariño por los niños Cariño por los hijos, aunque ya sean grandes Tenerlos abrazados y decirles muchas veces que se les quiere Que se les quiere bien Y lo mismo con el cónyuge Y ahora bien Este interactuar entre papá y mamá es lo que mejor introyectan los hijos y es donde se ve reflejada la relación amorosa y ahí es donde en la mesa les vamos a enseñar cómo comer con cubiertos, cómo escuchar, cómo platicar, cómo dejar que uno hable y cómo escuchar al que está hablando. Pero por sobre todas las cosas está este buen ambiente y esta buena disposición de padres con hijos para ventilar cualquier tema y cualquier problema. Yo creo que hemos hablado ya bastante acerca de la mesa, aun cuando volveremos a hacerlo en otro capítulo, porque ahí es donde los niños van a aprender exactamente cómo comportarse con los mayores, cómo generar esta idea de respeto y esta idea de escuchar y aprender a través de lo que se escucha. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les pido darle like a mi video suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima